el otro día en el matinal mostraban como vamos a ver que nuestro tío dice el otro día en el matinal mostraban como detenidos desaparecidos ah, que serio, no no es el otro día en el matinal mostraban como peleas de curado no. Hay de, hey, en los matinales, sí, sí, en los matinales eso. los por Dice para ayudar a la clase media el gobierno subsidió la compra de ser surto. ¿Qué quiso decir? No, ¿no? está sur, político. Para ayudar a la clase media el gobierno subsidió la compra de subarrendar el cuerpo. Ah, ah, dime, dime que no está, me está me real me dime me... Una... Buena política Y vamos entonces a pasar a, a elegir A la mejor frase que de, de nuestro mismo Camilo De el otro día en el material Mostraban como peleas de jurado oh, ah, eso es mierda. muy clave, así, Una frase está, mierda está bien, Una, una frase mierda pero fue la mierda Vamos a está Dice el perdedor debe transformarse En la silla del ganador ah, pero, el ganador no vamos está ser, pero vamos a hacer dos. Pero vamos a hacer dos. Hay un enlace. Vamos, en, pero no vamos a hacer así.